Voy abajo. Mmm. Yo no puedo comer de nada bien. Voy afuera a visitar. Mi casita. Un tranquilo y caluroso. Hola, hola. hola, hola. Ah, no, hay nadie. Bueno, si a los gustaron gusta, sus videos, suscríbanse a mi canal y le vale, dan y... la palanita. Adiós.